La vida es una montaña etiopiana. Acabo de regresar de la entrevista más eh, importante de mi vida. Me quise hacer curano y a pasar la ciudadanía. Ciudadana, ciudadana. Ciudadanía Curana Lo que desgraciadamente en este planeta solamente cogen personas sin problema Tengo la edad perfecta para, para pedir los papeles Pasé un examen de motivación para saber un poco de la historia del planeta Que lo recuerdo bien, el planeta Q84 es 10 veces, 11 veces, 12 veces creo más Grande que el planeta Tierra Todo fue perfecto Todo iba a bien cuando me hicieron un puto test médico de los cojones Y se dieron cuenta que soy hiperflexible No sé cómo se dice Hiperflexible, hiper hipercoños Y solamente por esa mierda no me dieron la puta ciudadanía curana Y por un propio defecto que me dio mi naturaleza El planeta Tierra, no puedo civilizarme en otro planeta no estoy triste, ¿eh? estoy cansadísimo, pero adelante. La vida es maravillosa y sobre todo una cosa muy importante. Yo soy muy radical con el planeta Tierra y siempre sobrevaloro este planeta. No. Bueno, ahora obviamente con el ejemplo concreto, claro que voy a estar en contra, pero no. El planeta donde tú vives es una maravilla. Hay países muy, muy bien equipados, muy bien desarrollados, donde se puede tener un futuro, entre comillas, fácilmente. Hay otros países que desgraciadamente no es así. No es el caso Pero en esos países Existe la esperanza Y en los países desarrollados Existe el fracaso Te quiero muchísimo La esperanza es lo más importante Estoy muy cansado Me tuve que ir a casa el carajo Para volver Porque me dijeron que no Soy inapto te este puta, coño Que, que me he luxeado Me he El hombro dos veces Y la rodilla Y no puedo ser curano No pasa nada Todo vendrá